una linda actividad en la Plaza cienfuegos de nuestra hermosa ciudad de Talca en la región del Maule para apoyar a todas y a todos los candidatos a gobernador regional, alcaldes, concejales Desde aquí, de la ciudad de Talca donde se proclamó la independencia de Chile. Hoy día queremos proclamar la independencia de las regiones respecto del centralismo de Santiago y para ello hemos puesto a disposición de la ciudadanía el nombre de nuestra consejera regional Cristina Bravo. que hemos asumido de seguir trabajando con la ciudad de Cuilicó, particularmente hoy día estamos cumpliendo 277 años de vida, pero además también tenemos un tremendo desafío, porque desde esta comuna de tal tenemos también fortalecer el trabajo de las regiones y por eso que le hemos pedido a Cristina Abrao que encabece cierto, este gran desafío de ser la primera gobernadora regional mujer de la región del Maule. Quiero comentarle a todos que aquí ustedes pueden ver que somos un grupo de mujeres y hombres que lo único que queremos es, es representar cada una de las comunas eh, de la mejor manera posible y también eh, la gobernación regional. Queremos hacer las cosas de manera distinta y sobre todo en este año que ha sido muy complejo no solamente para, para el país, sino que también para el mundo. Entero. Queremos que cada una de las candidaturas eh, a alcaldes, y a gobernadora regional plasmen lo mejor de cada territorio porque lo haremos con mucha participación, mucha alegría y esperanza de que las cosas salgan de una manera distinta pero sobre todo para desplegarnos para que el 25 de octubre usted vaya a votar Marque apruebo y conversión constitucional. No se olvide, lleve su pasta, su mascarilla y mantenga la distancia física.